La Ruta por la Accesibilidad pretende llegar a los 21 municipios de la isla y generar acciones de concienciación, sensibilización y formación en el ámbito de la accesibilidad. Para conocer lo que es una persona sorda como para descubrir nuestras formas de comunicación. Un ejemplo puede ser a través de la lengua de signos, algo que nos hace visibles al resto, ya que muchas veces los oyentes desconocen de nuestra existencia hasta que nos ven signando. Es entonces cuando se dan cuenta de que somos personas sordas. Los jóvenes tienen que aprender a ayudar, a convivir, a compartir, a comprender esa realidad para poderla tratar de una manera adecuada. Entender eh, la importancia de cómo nuestros hábitos y cómo nuestras relaciones también nos pueden influir a la hora de, de predisponernos a sufrir un trastorno y cómo aprender a, tanto a evitarlos como a, a reducir los factores de prevención. ...que vean cuáles son las barreras... ...a las que se enfrentan las personas cada día... ...de esa manera, viendo las imágenes... ...consigue que, que, que tú digas... ...jolín, no me lo había planteado... ...no me había planteado que una simple alcantarilla... ...que está destapada, que yo la veo y la, la evito... ...puede ser una trampa mortal para otra persona". a todos nos conciencia de este tipo de, de actos y así mismo transmitírselos a la población para que todos tomemos eh, conciencia realmente de lo que pasan las personas que tienen discapacidad. Trabajando con los colegios, trabajando con el personal técnico municipal, con la parte política también, para que asuman compromiso y entre todos y entre todas vayamos eliminando esas barreras que impiden el pleno ejercicio de derechos a todas las personas.